El Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrado el pasado 24 de junio, nos recordaba la extraordinaria capacidad que tenemos a nuestra disposición a través de los medios actuales de comunicación para construir convivencia o para romperla. Disfrutamos de los servicios globales, de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como de las redes sociales que nos ofrecen nuevas oportunidades de difusión de información y de colaboración para construir un mundo mejor. Además de la rapidez y la instantaneidad informativa global, necesitamos que esta información sea pertinente, de calidad, objetiva, ética e imparcial, superando los espurios intereses de los pseudoprofesionales integristas intransigentes que se adueñan, sin defenderlos, de las identidades que nos pertenecen a todos para propagar falsas noticias, rumores o bulos malintencionados. Hay que hacer una defensa ultranza de la libertad de expresión en todos los aspectos de nuestras vidas en democracia. Y por ello hay que desterrar de nuestros medios la violencia, la burla, los insultos contra el que es o piensa diferente. Todos nos merecemos un respeto en nuestro pensamiento político, social, religioso cultural. Se puede manifestar la disconformidad, pero siempre desde el respeto y desde la educación. La causa más importante de esta agresividad y falta de respeto no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Para ser instrumentos de paz, convivencia y desarrollo debemos primero haber integrado unos valores como ciudadanos fruto de una educación integral y holística, elegida y pactada por todos los interlocutores sociales, académicos y gubernamentales. No avanzaremos mientras la ley educativa sea solo de unos y no fruto del acuerdo del pacto entre todos. La trágica realidad de los refugiados desplazados internos y de sectores sociales viviendo situaciones de precariedad, de abandono, de desempleo, de marginación y de rechazo. Se ha agravado hoy más todavía a causa de la COVID-19, particularmente entre los pueblos que habitan el hemisferio sur del planeta como los pueblos africanos. Nuestra sociedad debe ser capaz de integrar a las personas marginadas. Los inmigrantes nos ofrecen esta oportunidad de encuentro y de enriquecimiento mutuo. Todos deberíamos ser conscientes de nuestro papel activo como ciudadanos globales en la creación de una nueva convivencia social a través de nuestra comunicación honesta y veraz, nuestro respeto mutuo, nuestros valores de acogida y diálogo y un comportamiento ético y responsable que facilite la cooperación y el desarrollo de todas las sociedades, sin exclusiones, sin rabia, sin ira. Oye, oye, oye, oye.